Hola amigos, bienvenidos a Zona Gravedad. Bueno, ya sabemos lo que queremos de la frenada de nuestra bicicleta, vamos a elegir qué sistema de frenado le podemos poner a nuestra Gravity Bike. Eh, lo primero, hay varios sistemas disponibles en el mercado, como en general nosotros para construir una Gravity Bike, en la gran mayoría de ocasiones partimos de una bici donante, que luego transformamos, aprovechamos unas piezas, les cambiamos otras, cortamos el cuadro, lo que sea, es muy importante que esa bicicleta original tenga un sistema de frenos adecuado para construir una Gravity Bike. Sistemas de freno tenemos varios. Tenemos primero los clásicos frenos de herradura que se encuentran en las bicis infantiles, son insuficientes para una gravity bike seria. No tenemos suficiente potencia de frenada con un, un freno de este tipo. Si no tienes otra cosa, pues hijo, habrá que apañarse. Pero si, desde luego, si puedes elegir, yo te animaría a que cambies de de opción y elijas una bicicleta que tenga otro sistema superior de frenada las bicicletas de carretera tienen un freno de este tipo de este tipo pero frenos mucho más modernos mejor trabajados el inconveniente que tienen es que no admiten ruedas tan grandes como una gravity bike tan anchas con lo cual en el fondo no no nos sirven siguiente sistema de freno el freno de u el u-brake se encuentran muchas bmx sobre todo de las de modo freestyle que son las bicis para llevar al skatepark al parque de monopatines para dar saltos bicis de acero muy resistentes la mayor virtud que tiene este freno es eh, que está muy escondido, no le das nunca con los pies y es muy resistente a las caídas, etc. El mayor inconveniente es que frena bastante poco, entonces desde luego es una, de nuevo una opción bastante poco recomendable. Un U-brake, por muy bien que lo ajustes, no da una potencia de frenado suficiente para bajar una carretera a 110 por hora y de pronto tener que frenar en una horquilla. No es lo más adecuado. Siguiente sistema de freno, el V-brake. Lo conocemos de las bicis de montaña, eh, son estas dos levas que se accionan eh, linealmente y la potencia de frenada es muy buena. La verdad es que un V-brake bien ajustado frena estupendamente, puedes elegir además pastillas y la verdad es que ya es una, una, una opción interesante de cara a construir tu, tu Gravity Bike. No puedes cambiar un u brake a un V-brake porque las distancias de los pivotes a la llanta es, eh, son distintas, con lo cual no puedes poner V-brake a una bicicleta que lleve u brake ¿vale? Inconvenientes del V-brake. Básicamente dos. Uno, no tienen un tacto, una modulabilidad tan buena como un freno de disco hidráulico, aunque bueno, la verdad es que te puedes defender. Y segundo, el mayor inconveniente que tienen es que son unos frenos que van a la llanta, con lo cual el calor disipado se, disita, se disipa a través de la llanta. En una bici normal, en una bici de montaña no es problema, porque las velocidades a las cuales se circulan y el tipo de frenadas que se efectúan no son tan bestias como para llegar a representar un problema. En el caso de las gravity bikes, sobre todo si bajamos puertos muy largos y con mucha pendiente y con muchas frenadas, la cantidad de calor que generas puede llegar a ser peligrosa. Yo recuerdo que en el puerto del Angliru en Asturias eh, mi rueda trasera solo llevaba v brake porque no tenía anclajes para disco y eh, era habitual pinchar casi, casi, casi en cada bajada. ...por la cantidad de calor que se generaba en la rueda trasera... ...las cámaras se, se pinchaban, se dañaban y se pinchaban... ...los parches se levantaban, no puedes usar parches... ...porque el calor eh, derrite el pegamento de los parches... ...con lo cual tienes que cambiar de cámara cada vez... ...y encima además, tanto si porque la bajada es muy bestia... ...y necesitas frenar mucho, como en ocasiones ocurre... ...precisamente porque pilotos muy noveles... ...que están todo el rato frenando por miedo... ...generan muchísimo calor y acaban pinchando... ...incluso en puertos sin tanta, sin tanta inclinación. ¿no? Con lo cual, teniendo esto en mente... Es una opción razonable, aunque no es la óptima. Los V-brake tienen una ventaja, que es que como aplican eh, su fuerza en la llanta, ya sabemos que la efectividad de un freno eh, está multiplicada por el factor del diámetro del disco, entre comillas, de donde se aplica la frenada, dividido entre el diámetro de la rueda. Claro, como frenamos en la llanta, es como si tuviéramos un disco del tamaño de la llanta. En ese aspecto son muy atractivos. Son más atractivos cuanto más grande es el tamaño de la rueda. En una rueda de 26 pulgadas, tiene más espacio para disipar el calor, en cambio en una rueda de 20 pulgadas tiene menos espacio para disipar el calor, con lo cual la llanta se calienta más. ¿vale? Con lo cual el problema se agrava en nuestro caso porque generalmente por estabilidad y por altura tendemos a utilizar ruedas de 20 pulgadas, con lo cual en ese caso pierde un pelín de atractivo el V-brake.